Ramón Martínez López, cuando la duda es certeza a de tu vida, tu vida es un verso sin sentido Una playa sin vistas a mi vida Un laberinto de sueños escondidos Un cuerpo sin piel sobre la acera Sí, tu vida es un verso sin sentido Y no lo he escrito yo Esa es mi pena